Bueno, la verdad es que yo estoy grabando este video porque en realidad eh, aquí intervencionismo político de parte de nuestro alcalde eh, anda él haciendo puerta a puerta aquí, pegando letreros con, con gente del municipio anda el Pinto, que es el chofer anda el fermaulén y estamos en horario de trabajo ahí está, ahí está el alcalde, ahí lo pueden ver de ese costado. No me voy a meter a, a, a acá porque porque la cosa es fea eh, yo creo que tenemos que despertar y la única forma de despertar es viendo de, de que acá estos señores no quieren soltar el poder a toda costa. vuelvo a insistir, esto es muy fome lo que está pasando yo creo que las ansias de poder de este señor ya han sobrepasado todos los límites y hay que ponerle un, un paralelo a esto. yo creo que yo creo que eh, basta ya de abuso y, y esto es intervencionismo político ya ahí está Maurem el trabajo, jefe de corte. Mm. Y al frente, en el calle, ahí conversando con la gente, tratando de. ahí está, ¿eh? Tratando de. de convencer a la gente, y ahí con planillas en mano, eh, seguramente ofreciendo la cajita, ¿ya? Los vale. Bueno, lo dejo a criterio de cada uno.